Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero canino Iremo Curto Kennels de Presas Canarios. Bueno, como he relatado ya en muchas ocasiones a lo largo de los años, eh, en un principio allá por el 74-75, eh, que es cuando yo mmm, compro a Bobby y a Piba, perdón, a Bobby y a Piba que me la regalaron, fueron mis primeros perros tipo presa. Yo pensaba que efectivamente existía una raza autóctona a la que llamaban perros de presa. Cuando a la vuelta de Venezuela me decido a dedicarme a la cría de perros y al adiestramiento canino eh, mi preocupación era poder sobrevivir desde el punto de vista económico con esta actividad ¿no? mis inicios ya los conocen fueron Bobby Piva eh, un Doberman macho, muy bueno, excepcional, hijo de un perro Doberman importado de Alemania y de una perra importada de Suecia. Eh, la pareja de Podencos y Vicencos, eh, Fly y Nord, si no recuerdo mal el perro le pusimos de nombre Nord, y una pastora alemana. Bien. Y ahí empiezo yo a plantearme la cría y empiezo a criar, pero claro, enseguida me di cuenta que con esos ejemplares solo no iba a poder seguir adelante. Entonces yo si quería ser criador de perros, pues bueno, lo único que se me ocurrió es lo que me imagino que se le ocurrió en aquellas fechas a muchísimas personas que se decidieron a criar perros dedicarse a la cría de perros y al adiestramiento. Mm. Poco a poco, eh, partiendo de esas camadas de podencos, y vicencos de pastores alemanes, la primera camada con un, con un perro pastor alemán que tenía un señor que se llamaba herbert Herber Dalus, alemán... Eh, que tenía y vivía, un, tenía un chalet allí en la, la playa de la arena y, y ese fue el primer semental que utilicé. Y luego, bueno, ya fui poquito a poco en el tiempo comprando un perro que se llamaba Jean Fitz de la Selva Oscura, pasto alemán, traído de Italia, de la mano de Josefina Gómez Toldrá, que era juez eh, nacional e internacional de varias razas caninas. Y la perra pastora recuerdo yo que se la compré a, al doctor Sol de Villa de Benito de Madrid. Bueno, y con eso fui saliendo adelante. Eh, luego, posteriormente, eh, pues compré cokers estando ya aquí en La Esperanza, Westis porque mi esposa me decía que las razas pequeñas se vendían mejor que las grandes y claro, nuestra preocupación, mi máxima preocupación, era eh, poder seguir como criador, poder seguir adelante, ¿no? y yo no quería hacer otra cosa. No me iba mal, eh, tenía ingresos suficientes como para plantearme comprar otros ejemplares de otras razas, eh, y me decidí a, a pedir un préstamo bancario, después otro pequeños préstamos bancarios, después otro tar, otro perro de eh, préstamo bancario. Eh, bueno, y ahí, ahí seguí yo como pude y fui adquiriendo conocimientos tanto en la cría como en el adiestramiento. Bien. Una vez ya en la esperanza, y había comprado la finquita esta. Empecé de cero. Aquí no había absolutamente nada, nada. Era una finca que habían vendido la tierra por camiones durante años para mmm, hacer eh, huertas, como se llama aquí, ¿no? bancales, para el cultivo de la platanera y del tomate. Entonces esto era como un barranco, esta finca. Y bueno, yo poco a poco... Mmm, pues fui allanando con una pala mecánica de un vecino, no yo sino él, yo era el que pagaba y este señor, este joven trabajaba, la pala era de otro señor, era una pala de las grandes con, de oruga, o sea, de cadena, no era gomas de caucho, ruedas de caucho bien y poquito a poco fuimos allanando la finca y e hice primero una cuadra de 3x4 para una potra hispanoárabe que tenía, una yegua. Hice las primeras perreras, 15 perreras, como pude, y bueno, y ahí fui tirando adelante. Eh, así como al principio pensaba que la raza de presa canario, o sea, la raza perros de presa, diríamos, ¿no? que existía como raza, me fui dando cuenta que no que no existía, que no había ejemplares, después de dar muchas vueltas, como he relatado en distintas ocasiones y lo he escrito, pues ahí caí en la cuenta de que sí podía convertirse en raza, había que hacer la raza, y como se habían hecho otras, como el pastor alemán, tampoco era una raza y se convirtió, se empezaron a finales del siglo XIX, lo mismo el Bullmastiff y lo mismo el Dobermann, entonces esas esas ideas fueron calando en mi mente y me planteé poquito a poco de forma muy concienzuda, muy en serio, crear el perro de presa canario como raza. Y ahí es cuando yo creo que fue en el 77 donde yo elaboro un proyecto de estándar que ya es está escrito eh, ese proyecto de estándar se publicó en la revista Doggy People y yo en, un, en uno de los vídeos al principio eh, situaba la revista en Barcelona pero no, era en, en Madrid la dirigía un señor de allí eh, no sé si se llamaba Dionisio Borja el director, podría ser bien entonces a partir de ahí y yo me fui tomando muy en serio lo de crear la raza presa canario. Porque el concepto de raza no existía. Sí se hablaba de perros de presa del pasado, de las peleas, eh, pero eran minoría las personas que eran conscientes de, ese, de esa realidad. Eh, los viejos, gente mayor, que hablaba de cuando las peleas... Nunca se había escrito nada al respecto, en ningún periódico, en ninguna revista y ahí entré yo, con mi afición literaria y mis conocimientos eh, de historia, eh, había leído cosas sobre perros, tenía libritos, pocos, porque en España en aquella época había pocos libros eh, que hablaran de razas caninas, bien, eh, llegado un momento eh, me doy cuenta que del perro de presa canario del que yo escribía no podía vivir tenía que criar otras razas que es cuando empecé con los coquers eh, y a los pastores alemanes desde un principio yo era muy aficionado a los pastores alemanes pero del perro de presa canario como raza, o sea, con el, mi planteamiento ni con el planteamiento de nadie. O sea, no, no era posible sobrevivir. Entonces, pues, lo que criaba eran los pastores alemanes, los podencos y vicencos. Empecé a criar también podencos canarios de cara a la venta, eh, con los Westies, con los Cockers, con Fox Terrier. Pero al poco tiempo me di cuenta que, como me había dicho la marquesa de Bélgida, de Barcelona, que era criadora de razas pequeñas y juez, juez de razas pequeñas, me dijo, mire señor Curto eh, eso no es para usted, después de hablar con ella por teléfono. Yo a ella personalmente no la conocí, pero sí que hablé con ella varias veces por teléfono. Dice, eso no es para usted, los podencos y vicencos probablemente sí, los pastores alemanes, los perros de prensa, pero... Estas son razas que más bien las criamos las mujeres, son perros muy delicados, la mayor parte de ellos, hay que tener mucho cuidado con las, la temperatura, las estufas, en ambientes cerrados, y entonces las mujeres esto pues lo hacemos mejor. Bien, pero claro, eh, mi pasión era el perro de presa canario, el proyecto perro de presa canario como raza, y llegado un momento... Cuando empieza la crisis del perro peligroso, eh, ya me lo planteo mucho más en serio, y porque en todos los medios, en todas partes, fue una campaña orquestada eh, desde fuera, yo me daba cuenta de eso, no sabía muy bien de dónde venía orquestado ese, ese, ese, ese desprestigio de las razas peligrosas, Luego nos hemos enterado de por dónde venían los tiros. Bien, entonces me di cuenta que peligraba eh, la cría de perros, que a lo mejor llegado un momento no íbamos a poder sobrevivir como criadores de perros ni como adiestradores, y decidí, como tenía mucha afición a los caballos, Decidí montar un centro hípico aquí, en la misma finca, porque, digo, eh, no se pueden tener todos los huevos en la misma cesta. Que eso lo había aprendido yo de un señor alemán que eh, trabajaba en, en, en Extremadura, eh, en una zona donde se cultivaban fresas y se cultivaban cerezas. Y este señor se lo planteaba a los agricultores y campesinos de la zona no recuerdo cómo se llamaba este señor y esto eh, lo, lo leí en una entrevista que le hicieron a este señor y nunca me olvidé de eso de que todos los huevos no se tenían que tener en la misma cesta porque se corría el riesgo que es con el que yo me encontraba en ese momento ¿no? que si lo de los perros en general se iba a pique por lo menos tener lo de los caballos y entonces aquí me enzarcé en la construcción de unas cuadras muy bien construidas y con mi obsesión de, la, de los caballos, eh, que tenía varios, pues total montamos las cuadras. Eh, la crisis pues hizo que mmm, dejara de criar pastores alemanes, de eso hace ya unos cuantos años, siete u ocho años pero no quise abandonar el proyecto del Presa Canario. Entonces dije, pues me voy a dedicar solo y exclusivamente al perro de Presa Canario. Y me planteé lo siguiente. En Canarias no se puede vivir de la venta del Presa Canario. Habrá que enfocarlo de cara al exterior. En la península ibérica probablemente no haya suficiente mercado. Entonces se me ocurrió, se me ocurrió plantearme la exportación. Y empezamos a criar eh, para la exportación. Yo ya venía poniendo publicidad a revistas caninas españolas, como era El Mundo del Perro, Todo Perros, y donde más vendíamos era la península. Y posteriormente ya empezamos a vender también algo en el extranjero. Eh, pues yo que sé, de Estados Unidos, nos pedían, de, de Europa, algún país, de Rusia, recuerdo una señora llegó a comprar siete, de Grecia, de Italia. En aquellas fechas me llamó un señor, Moreno Bufa, se apellidaba, el señor Moreno Bufa, Moreno Bufa, con su esposa, para hacer, estaba interesado en hacer un reportaje sobre el perro de presa Canario él había leído mi libro que publiqué en el 91 ellos se dirigieron previamente a los del club del Presa Canario pero no lo atendieron eh, y se dirigieron a mí entonces yo los recibí en mi casa estuvimos charlando largo y tendido ellos llevaban poco tiempo publicando la revista Pitbulls and Fifteen Dogs y yo les convencí de que el título podía ser otro porque este perros, eh, American Pitbull y Perros de Presa, de Perros de Pelea, era medio complicado de cara al exterior, porque el desprestigio podía estar garantizado. Entonces yo le dije que podía titularse la, ya, eh, podían titular la revista como eh, Perros de Presa. Entonces le pusieron efectivamente el número siguiente, que era bimestral, salió con el título... Eh, canida presa perros de presa y pienso yo que fue un acierto y me propusieron eh, colaborar en la revista hablando del perro de presa canario y yo les dije que sí que muy bien perfecto y colaboré con ellos en el vídeo que se hizo sobre el perro de presa canario el primer vídeo antes hubo un intento que he hablado de eso en canarias eh, con cirilo leal eh, pero como hubo cambio de director de televisión en Canarias, pues eso quedó en las estanterías a falta de sonido y ahí quedó aparcado y nunca, nunca salió eh, como tal reportaje. Pero bueno, salió el, el de Cánida Presa. También otro vídeo que se hizo sobre el perro de presa canario que recurrieron a mí, eh, ya lo he relatado también, sobre el perro de presa canario, Senderos Isleños. Y vino Alfredo Ayala, de Gran Canaria, que trabajaba para Televisión Española, y Juan Rodríguez, gallego, que también trabajaba para Televisión Española. Colaboré con ellos, los puse en comunicación con gente, les aconsejé que se pusieran en comunicación con el club de, del Perro de Pesegrado de Trenife, los puse en comunicación con gente de Gran Canaria y bueno, salió el, el, de, el reportaje también sobre el perro de presa canario eh, en senderos isleños. Bien. Al tener que dedicarme solo y exclusivamente al perro de presa canario, que yo ya estaba muy centrado en ello y hay sol pastor alemán y presa canario, pues aparte de montar el centro hípico ya dije a por todas dedicarme solo y exclusivamente al presa canario eh, no ha sido fácil tuve que centrarme en el perro de presa canario y la labor de dedicada a una sola raza y menos en unas fechas en las que estaba en el entredicho las razas peligrosas que de peligrosas no tienen nada peligrosos son los, algunos seres humanos que atentran contra la naturaleza, contra el perro y contra lo que sea. Pero el perro de presa ganario, ni el American Pitbull, aunque algunos tengan problemitas, pero esos los que los tienen tienen que saberlo. Y quien dice del, del American Pitbull que algunos sí tienen problemas, pero hay que saberlo. También es una raza que se creó solo para, la, para las peleas y ahí está el, el, el, el problema ¿no? bien, entonces mmm, la dedicación en exclusiva al presagrario para mí ha sido en un principio preocupante tuve que centrarme en ello y no sabía cómo podía salir eh, entonces ahora a partir de este momento en el que estoy hablando quiero hablar del pero de presagrario como raza, y yo me lo enfoqué desde, desde el principio, pero de, de unos años a esta parte mucho más, como creador de raza. Eh, siempre he pensado en el Bull Mastiff, cómo se creó la raza, en el Pastor Alemán, cómo se creó también, lo. Poco que sabemos, aunque sabemos bastante, y cuál ha sido toda su trayectoria a lo largo de todo el siglo XX, y ya estamos en el siglo XXI, eh, cuál fue la gran labor de, Mal, Mac, eh, de Max von Stefanich, Meyer su colaborador, de Luis Doberman sabemos mucho menos, pero en fin, se creó la raza, cómo se hizo también el Setter Laverack y el Setter Gordon y a mí, todo esto siempre me estaba rondando en la cabeza y me, me ha servido mucho desde el principio de cara a la creación del perro de presa canario. Eh, en Canarias ya lo dije, en, lo he relatado, lo he escrito en muchas ocasiones, de que en los años 30, años 40, años 50 no se pensaba en raza, se pensaba en las peleas de perros y, y nada más. Y el concepto de raza pues empezó a partir de mis artículos en el 76-77 sobre todo y luego bueno pues eh, ese reto también lo, lo afrontaron eh, otras personas eh, de las que la mayor parte de ellas han desaparecido lamentablemente. Porque quizá no se lo tomaron muy en serio, es una tarea ardua, difícil, porque hay que tener unas buenas instalaciones, si no, no se puede seguir adelante. Porque criar con dos o tres o cuatro, cinco o seis perros en una casa, en unas perreras en malas condiciones, la mayor parte de los casos, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, como en la península, eso no tiene posibilidad de continuidad. Entonces, yo ahora voy a relatar cuál ha sido. Mi trayectoria desde hace muchos años, cuarenta y pico de años, eh, sobre todo desde que estoy aquí en La Esperanza, eh, ha sido una constante y la voy a relatar aquí probablemente por primera vez que yo recuerde. Mi, mi vida ha sido levantarme temprano, desde hace muchos años a las seis menos cuarto, para mí en el campo pues es una hora, cuando, teniendo en cuenta de que yo tengo la actividad aquí mismo, no tengo que ir a ningún sitio, porque hay mucha gente que se tiene que levantar más temprano porque vive eh, a mucha distancia de donde va a tener que trabajar. Pero yo tengo mi trabajo aquí, en esta propiedad. Entonces yo me levanto a las seis menos cuarto, eh, hago una hora de gimnasia, Mínimo todos los días tengo cierta experiencia porque desde hace muchos años hasta los 42 estuve en artes marciales, en taekwondo, sobre todo donde aprendí mucho con el primer maestro de artes marciales de taekwondo que llegó a Canarias, que era Chan Sung. Yo estuve con él un tiempo, también estuve con Kim que practicaba taekwondo y hapkido. Y luego, bueno, en Tenerife estuve también un poquito de tiempo con Kim, eh, Shim, perdón, de Taekwondo. Estuve también muy poco tiempo porque vi que estaba perdiendo el tiempo, valga la redundancia, con un profesor de, de, de karate. Bien, entonces yo tengo cierta experiencia en ciertos ejercicios que sigo practicando hasta la fecha y eso hace que me mantenga eh, mental y físicamente bien a mí el haber empezado con artes marciales siempre lo he dicho me cambió mi vida mis planteamientos mi, mi existencia eh, fue un cambio radical en mi forma de ver la vida mi propia vida y sigo practicando todos los días del año y si alguna vez he tenido que viajar Alemania o a Inglaterra o a la península o a otros sitios he seguido el mismo, la misma rutina es una rutina que, muy positiva y luego una vez que termino mis ejercicios me ducho, desayuno y ya empiezo a las 8 de la mañana mi actividad con los perros ¿cuál es esa actividad? pues esa actividad es dar de comer a todos mis perros empiezo por las hembras de cría los cachorros todos los perros que en este momento son 50 ejemplares poco más o menos hay cuatro camadas en este momento a veces he llegado a tener entre pastores cuando tenía los pastores alemanes llegué a tener ocho camadas ya más adelante hablaré sobre este tema eh... Entonces, eh, luego empieza la limpieza de todas las perreras. En muchas ocasiones me han ayudado mi esposa, cuando, antes de separarnos, que nos hemos separado, pero vamos que nos llevamos muy bien. Eh, mis hijos me han, han colaborado también. Ahora mismo mi hijo Manuel, como se le conoce Manuel, Manuel Curto Jr., que es un verdadero puntal, como se dice en Canarias... Eh, ahora mismo lo veo desde aquí, desde mi oficina, eh, terminando con las cuadras, ya dio de comer a primera hora, luego empieza con internet y ahora está muy centrado en todo este tema de los vídeos, del libro que se está terminando de maquetar y esperemos que salga dentro de poco, tenía que haber salido en el mes de enero pero no fue posible, pero saldrá y está centrado pues, en todo el internet. Bien. Entonces, esta labor no la pueden llevar a cabo muchas personas a no ser, a no ser que se dediquen solo y exclusivamente eh, a ella. Y yo pienso, trabajo solo por el perro de presa canario, solo. Lo del centro hípico es una pasión, pero que lo mío es el perro de Presa Canario. Esa constancia, creando raza. ¿Cuál es la diferencia entre el criador Manuel Curtó Gracia en Idema Curtó Kennels, la diferencia con respecto eh, a otros criadores de presas canarios, de Canarias de la península o de cualquier otro país. Pues yo pienso que es la diferencia estriba en que la inmensa mayoría de los criadores mmm, se comportan, actúan como yo me comportaba, como yo actuaba como criador con el pastor alemán, con los fox terriers, con los podencos ibicencos, con los podencos canarios, eh, con los westies y es que compraba para la reproducción pastores alemanes en Alemania, las mejores líneas, pero eran razas que habían sido hechas y que las estaban haciendo eh, otras personas, ¿no? y yo he, me había sumado a esa actividad. Como está pasando ahora con el perro de presa canario, pues yo que sé, en todos los Estados Unidos, en Brasil, en toda América, desde Canadá hasta Chile y Argentina, pasando por Brasil, ese gran país en extensión, en población, bien, y en toda Europa. Pero ellos compran y crían, seleccionan mejor o peor, algunos me imagino que lo hacen bien, la mayoría, pienso que no, lo hacen bien, lamentablemente, y en la mayor parte de los casos, pues, es pensando en la cuestión económica, que es fundamental, porque el criador, cualquier criador, yo mismo, si no logro vender mis productos, mis perros, es como el criador de caballos de la raza que sea, si no logra vender sus potros, sus caballos, pues, tendrá que dejar de criar porque no se puede sostener. En mi caso es exactamente igual. Pero yo en el día a día, desde que empecé y cada vez con más conciencia en el tema, eh, creo raza. Se me ha preguntado, y en algún, alguna persona me ha comentado, mi hijo, que preguntan si la raza está o no está hecha, no, no, las razas nunca están hechas El pastor alemán es una raza hecha pero no está hecha Se sigue haciendo en el día a día Los criadores alemanes y otros que no son alemanes Pero básicamente en Alemania donde hay más conciencia de la cría Como que ellos están creando la raza en el día a día Esa conciencia que tiene el alemán No la tienen la mayor parte de los criadores fuera de Alemania Esa es mi modesta opinión y con respecto al perro de presa canario estamos en lo mismo. Yo pienso que los criadores de presas canarios, tanto en Canarias como en España, en la península y las Baleares, o en el extranjero, el planteamiento, la vivencia es distinta a la que yo pueda tener. Eh, y yo estoy siempre pensando en que estoy creando la raza. Este ejemplar lo voy a cruzar con aquella perra pensando en creación de raza. Y estoy siempre como quien hace un cesto, mirando los mimbres, cómo los voy trabajando. ¿eh? Y estoy utilizando, por ejemplo, a Faruk de Irema con Ligur de Irema que son distintas líneas en buena parte, con Irán, que no es de Irema pero sí que trae una gran parte de Irema y que tiene parte de Gran Canaria, y probablemente algo de Tenerife también, que emparenta con los direma Curtó, con Nuba de Irema Curtó que tiene el cruce de Majorero, y otras, otros perros que tengo y de presa, que tienen de atrás de Irema Curtó todo esto en mis fichas como criador, eh, lo voy trabajando, voy siempre a las fichas, para no equivocarme, trabajar la endogamia, hasta qué punto. Todo eso es muy, muy, muy complejo. Y esta complejidad solamente se da en el criadero Irema Curto Kennels. No me cabe la menor duda. Y nadie como yo conoce esos mimbres, ¿eh? esas líneas de perros que yo he ido incorporando a lo largo de los años y que sigo incorporando, siempre estoy buscando algún ejemplar fuera de mi criadero, que tenga parentesco con mis perros de presa, que trae otras cosas de otros cruces que han hecho otras personas, eh, básicamente de Canarias. En distintas ocasiones yo me he planteado traer algún ejemplar de otros países pero de ejemplares que en buena parte la genética tiene que ver con mis perros de años A de hace muchos años bien entonces esta complejidad es la que me permite a mí eh, plantearme En el día a día. Que sigo creando el perro de presa canario. Pero es que yo estoy trabajando con razas foráneas. Que estoy incluyendo en mis, en mis actuales ejemplares. No. No. Yo procuro buscar ejemplares. Fuera de mi criadero. Que es muy difícil. Porque no han llevado una buena selección. Lamentablemente. Pero bueno busco algo fuera y lo incorporo en mi plan de cría con todos los riesgos que eso entraña porque tengo que empezar grafiando esos ejemplares y a veces esa es la verdad no están bien del todo en su cadera procuro usar ejemplares que estén bien de cadera y por eso previamente los radiografío tanto en Tenerife como en Gran Canaria, busco a ver y si allí que se ponen reacios ¿eh? con lo de las radiografías de cadera, pues lo que traigo luego lo radiografío y si hay que desechar, se desecha y si veo que lo puedo utilizar, lo utilizo bien todo este entramado esta complejidad es la que más dificultades me trae a la hora de seguir criando porque tengo que responder, eh, tengo que responder eh, de mis actos, de mi cría, de mi selección con aquellas personas que me compran porque hay personas que me compran no un ejemplar a lo largo de los años ¿eh? y a veces en poco tiempo, en pocos meses, como es el caso ahora de, en Estados Unidos de un señor que por lo visto está iniciándose en la cría del presa canario me ha comprado tres ejemplares por un lado de distintas edades y tres ejemplares dos, años de, digo, dos meses después también de distintas edades y es la forma de empezar pero yo tengo que responder en mis ejemplares. Procuro eh, venderle, que no siempre es fácil porque a veces la economía es el, el, el, el problema, eh, venderle ejemplares radiografiados por lo menos a partir de los seis meses. Le he vendido algo de más edad, radiografiados eh, y otros cachorros. Eh... Claro, eh, para poder responder a mis clientes europeos o americanos o asiáticos eh, es, es complicado, no solamente complejo. ¿eh? Y bueno, me voy desenvolviendo como puedo y a veces pues se me reclama que el perro no ha salido con la cadera bien, pero claro, han comprado cachorros pequeños la mayor parte de los ejemplares que nosotros hemos vendido, sí han salido con las han des, han, no han desarrollado displace de cadera, la inmensa mayoría y cada vez menos pero claro yo aquello o sea, yo digo lo mismo que me dijo a mí el señor Kemmer criador de, afamado criador de Düsseldorf, de pastores alemanes si usted quiere garantías, compre los perros a partir del año redrafiados con la boca mudada ¿eh? y que usted vea la morfología y usted vea el carácter del perro y tenía razón pero gastes el dinero y yo sí llegué a gastarme mucho dinero en pastores alemanes adultos con tres escuelas el subjun3 ¿eh? eh, para poder criar con garantías y lo que yo importaba de Alemania cachorros luego aquí cuando tenía la edad lo redrafiaba. y en los que no estaban bien los eliminaba de mi plan de cría fuera lo, se lo regalaba a algún amigo sin el pedigrí y les decía cuál era el problema nunca en ningún momento crié con un perro que tuviera ligera displasia de cadera bien, pues esto es lo que yo les sugiero a los criadores que se dirigen a mí que si quieren garantías y quieren empezar bien para seguir bien como criadores que me compren ejemplares por lo menos a partir de los seis meses, seis, siete meses, que el precio es otro, claro que sí, y a partir del año y pico, un año, por ejemplo, y ahí hay muchas más garantías en todos los aspectos, que tienen otro precio, claro, pero es que después el criador también los va a vender a otro precio, y con unas garantías. Bien. Pues doy por concluido el vídeo de hoy porque mi hijo siempre me dice, papá, que no sea muy extenso, pero claro, muy corto no puedo plantear todos estos problemas. Eh, los criadores, eh, los aficionados que quieran dedicarse a la cría, aunque tengan otras actividades, que quieran dedicarse a la cría del presa canario y que se dirijan a mí, que tengan en cuenta esto, que hagan una inversión, ¿eh? que hagan una inversión importante para empezar bien con un buen macho y una buena reproductora, porque es que si no, si parten solo de cachorritos, pues puede salirles bien, pero a lo mejor no, alguno no le sale bien de cadera, o no tiene el carácter que yo mismo pensaba que podía tener. Pues nada más, eh... cordiales saludos y hasta el próximo vídeo.